Chicos, bienvenidos de vuelta Y ya por fin ha sido lanzada la nueva actualización de los Four Nightmares en nuestro juego favorito Y ahora todo el mapa se ha vuelto... Mucho más tenebroso que nunca. Además del lanzamiento oficial del nuevo tráiler de los Four Nightmares de esta temporada, estaremos enseñando todo lo que deben saber y que muchos probablemente todavía no han descubierto de esta semana repleta de pesadillas. Este nuevo tráiler es épico, así que chicos. Si quieren saber eso y mucho más, quédate hasta el final del video. ¡Wow! Vaya vídeo tenemos en el día de hoy, familia. Espero de corazón que les encante y se queden hasta el final del video para disfrutarlo. Si quieren apoyar el canal y conseguir 10.000 pavos para los Fortnite Mares y un nuevo iPhone 12, solo deberán colocar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite y suscribirse con la campanita. Estaremos dando los premios si llegamos a 10.000 personas apoyando el código y 20.000 personas para el iPhone. Comenten cuál les gustaría ganar y ahora sí, ¡que empiece el show! Hoy es un día realmente muy especial para la Neox Army. Un día que llevamos semanas esperando, empezaremos analizando el tráiler de los Four Nightmares, oficial del lanzamiento en el juego. Y ya sabéis que siempre sacamos los secretos y misterios que nadie ha descubierto hasta el momento. Estaremos viendo el tráiler y viendo los nuevos jefes que están llegando con los Four Nightmares y lógicamente nuevos ítems y nuevas cosas. Escalofriantes que no sabían que han llegado al juego Estará todo en este video ¡Perfecto familia! Hay cosas que quizás ya sepan Pero necesitamos estar preparados para todo Fortnitemers Nightmares se lanza oficialmente Sobre las últimas semanas de octubre Y con esto ha llegado oficialmente Nueva decoración terrorífica a muchos lugares de la isla Pero además hemos encontrado en los archivos del juego Que esta temporada 4 La mejor de las temporadas hasta el momento Vemos que finaliza justo cuando Los Four Nightmares terminen en el juego Por lo que significa que Justo después del gran evento de Four Nightmares en el juego, tendremos la llegada oficial de Galactus a nuestra isla esta temporada. Entonces quizás también Galactus tenga algo que ver con los Four Nightmares. Los no muertos están por llegar a la isla o ya han llegado. Y es que además tenemos en cada actualización de los Fortnitemers nuevos zombies que llegan misteriosamente a nuestra isla. Así que es hora de analizar el tráiler. Dale al play. Mm. you <laughs> Acabáis de flipar, ¿sí o no? Yo también Ese tráiler me ha encantado demasiado Pero siento deciros Que no es el tráiler oficial Pero creo que merecía Un gran apoyo Porque entramos en el hype Y entramos En el modo que tenemos que estar Para ver el tráiler oficial Vamos a ver el tráiler oficial Del lanzamiento Atentos este evento tiene una clasificación F de Fortnite. Pesadilla antes de la tempestad. Este otoño... ...os vais a quedar... ...del oro. Venganza de vidas. Las sombras se alzarán. Abrochaos el cinturón. Porque el mundo espectral pisa el acelerador. Si no podéis derrotarlas... ¡Unidos a ellas! <risa> y estad atentos a la fiesta ultratumba con J Balvin ¡Qué maravilla de tráiler! ¿Han alucinado o no? Yo también lo reconozco, empecemos con el análisis Sabemos que la autoridad será destruida o ha sido destruida por algún motivo todavía que desconocemos Pero ahora la autoridad ha sido encantada y se convierte al parecer en la casa del terror oficial Dentro del mapa, nuevos fantasmas sombra estarán protegiendo este lugar Por lo que los secuaces ahora son sombras en vez de bots La venganza de Midas ¡Wow! Midas no murió con el tiburón Y ya es oficial, Midas ha regresado a la isla Además se nota, además se notan nuevas skins En el propio tráiler. Nuevas skins además, muy cool y escalofriantes. <risas> Parece que estarán llegando pronto a la tienda. Más skins todavía encontradas en el tráiler confirman su llegada al juego próximamente a la tienda. ¡Código Mister de Neox, mis panameras! ¡Y. <risas> Y más skins todavía que aparecen en el propio tráiler. Además podemos observar toda la decoración terrorífica Que está esparcida por todo el mapa de Fortnite actual Así que ya es oficial que ha llegado la época más escalofriante del año Nuevas ubicaciones súper decoradas Esta vez super misteriosas Y además la llegada de J Balvin al juego próximamente... En un nuevo concierto en vivo... Que estará llegando pronto... El día 31 de octubre al juego... Justo el día de la noche... De las pesadillas... Hmm, esto se ha puesto realmente... Tenso... Ahora... Si mueres... Te conviertes... En sombra... Por primera vez en el juego... Encontramos... Las cabañas tenebrosas... Y escalofriantes... De las brujas de Halloween... Aquí... Encontraremos las escobas Tremenda actualización familiar Si han llegado hasta el final del video Comenten en la sección de los comentarios Fortnite Mares es una locura Si lo comentan se llevarán corazón del tito Neox Ahora nos vamos Pero mañana regresamos chao